¿Qué tal estáis? Para los que no me conozcáis yo soy Japelonga y eso significa que nuevo vídeo nuevo vídeo la historia se remonta a Tere, la consultora de Mary Kate me escribió diciéndome que habían sacado un nuevo lanzamiento para la piel Hola Carmen, el nuevo tratamiento que te voy a probar es el nuevo, el nuevo lanzamiento que ha tenido Mary Kay, que se llama Time Wise 3D Primer paso. Sí. Limpiadora 4 en 1. ¿Por qué 4 en 1? Pues fíjate, buena pregunta. ¿Por qué 4 en 1? <risa> Vamos a humedecer la piel. Mm. Humedecete si quieres por la zona de la frente. Vamos mm. a aplicar la limpiadora. Con la mano, ¿sí? Perfecto. Te lo no quedando guapa guapo. gracias. A ver, después de aplicar la limpiadora 4N, eh, lo que hemos conseguido con este tratamiento es que sea muy esmalte, o sea, es decir, que sea rápido. ¿Por qué? Porque ahora vamos a poner el segundo paso, que es la hidratante, la hidratante de día, ya factor de protección solar, y además eh, lleva como, como ser, o sea, es decir, da como más impulso, más jugosidad a la piel, por así decirlo. ¿Vale? Y aplicamos en muy poquita cantidad, ¿vale? Tela 5 puntos, frente a nariz como barbilla y... ¿Ahora también estoy guapa? <ríe> <ríe> me guapa con todo ella. <ríe> Mira, beneficios, beneficios que, que obtenemos aplicando esta este hidratante. Da energía a la piel, hace que la piel se vea más radiante y además ayuda a mejorar las finas líneas de expresión y arrugas. Aunque en nuestro caso no tenemos arrugas. Ay, a mí me gusta, a mí te lo que me he hecho. Los <ríe> <risa> de las arrugas no tenemos no, la verdad es que las rugas de la cara no me importa. Esto es la novedad que incluye este tratamiento, porque el tratamiento anterior no incluía un contorno de ojos, pero ahora sí que lo tenemos además adaptado a nuestra, a nuestra piel, a nuestra edad, a todo. Aplicamos con el dedo de la belleza. Muy bien, Carmen. <ríe> eh, la Cececrim lo que hace es cubrir las imperfecciones y igualar el tono, el tono facial. tenemos que utilizar muy poca cantidad, al igual que con el resto de productos, hmm. quizás muy poca cantidad, porque al ser productos de alta cosmética, sí. con poca cantidad ya tenemos el efecto <coughs> necesario. Vale. A mí la crema de me gusta mucho ¿verdad? mira verdad. Sí. Mira, con ese poquito me ha ido muy perfecta, además que... Vamos a aplicar el color de. Qué bonito, es. Qué bonito Me ha dejado un tono más luminoso en la piel. Un pelito. Un pelito. Lo que sí, la procha es una de Mary Kay. Sí. La brocha sí que no me gusta. ¿No? ¿Por qué? Porque se le cae el pelito un montón. Ah, porque es pelo de cerdo natural. natural ¿eh? Bueno, elegido como no. Berenjena. <risa> <De> <risa> qué raro. <risa> Pero son muy bonitos. Se llama Vivid Violet. Son muy bonitos, huelen bastante bien. Sí, además son, son bastante fijos en el, en el labio. Y aparte no resecan los labios. Ah, oh, eso me gusta. Y yo ya lo llevo puesto como dos horas o así. <risa> el de es neón, me está bien. En principio parece con brillo. Qué guapo estoy. <risa> oh, qué chulo. Es que la BSTB, se te ve? madre mía. Madre mía, tengo que tocar. Te he dicho que te iba a dar el cambio en la piel mm. después de aplicar el tratamiento. Sí, sí, sí. Que el maquillaje hace mucho, pero la preparación de la piel es muy importante. Este es el otro de la colección, que es el que yo llevo, que se llama Perks. Bueno, Carmen, ¿qué te parece el nuevo tratamiento 3D o el que? Pues mira, la verdad es que lo más me gusta la crema. La crema. La crema de 10. La, la crema, <risa> o sea, es maravillosa, que por la noche no me la he probado con la crema. El colorete que. vamos. <risa> <risa> y un montón y la blanca. Y la base. La aceite La Ace de, no sé. Yo creo que, que le parece que sería de más que es lo más que sabe? Vamos a sí. ver los resultados. Bueno, Carmen, y quizás tus seguidores se preguntarán si pueden probar este nuevo tratamiento. Pues bueno, si hay un interesado o interesada, eh, hablas con Carmen, que ella tiene invitaciones el gratuitas. Así que hará un poco de selección a ver a quién se las da. <risa> bueno, Carmen, eh, y te espero en el próximo trimestre con los nuevos productos. Y mientras tanto, ya está entonces, Happy Happy Happy ¡Happylonguízate! Estoy enamorada de canción.